me da mucho gusto estar aquí en esta mesa eh, no sé quisiera saber primero eh, cuánto tiempo tenemos eh, disponible para acomodar tenemos a, a más tardar a las 3 de la tarde ok, y no sé si me pueden apoyar, les mandé una presentación por correo, pero no sé si la eh, se los mandé a, a, a, a, a Pamela Ajá. no sé si la tenían por ahí la presentación la tendrá está en Gracias. Pues si quieren, en lo que va a la presentación les comento de qué es lo que quisiera platicarles el día de hoy. He estado dándole seguimiento a las sesiones anteriores en Facebook y YouTube. Me han parecido muy interesantes, muy ricas todas las participaciones y eso me ha llevado también a ir adecuando mi participación del día de hoy para no repetir temas que ustedes ya hayan visto. Y, y sobre todo quisiera eh, plantear un tema eh, el día de hoy que tiene que ver específicamente con el papel de los abogados dentro de los movimientos sociales me parece que es un tema que casi no se habla que a veces damos por hecho eh, de cuál es el rol que nosotros tenemos como abogado litigante yo me asumo como abogado litigante defensor de pueblos indígenas, de pueblos originarios y creo que el rol de los abogados en los, en los movimientos todavía no ha sido suficientemente problematizado entonces, a partir de, ese, de esa concepción de, de pensar en el papel de los abogados, voy a atacar los otros temas, voy a tocar el derecho a la consulta, el territorio, algunos casos específicos que se han tratado, eh, en la idea principal de problematizar sobre el papel del derecho y de los abogados. Sobre todo considerando que como ustedes han visto a lo largo del seminario, a mí me parece el derecho en las luchas sociales ha ganado un protagonismo que no se había visto en los, hace, desde hace muchos años. En los últimos años el, el papel jurídico, hablar de las leyes, tratados internacionales, de las normas, ha sido algo central dentro de los propios movimientos y es un fenómeno relativamente reciente. ¿no? Eh, e incluso en otras partes del mundo, eh, no tanto de, dentro del movimiento social, sino dentro de eh, procesos contrarrevolucionarios por así decirlos en, en Latinoamérica el rol del derecho también ha sido central en los casos de corrupción contra pre presidentes, contra este, Lula contra los, en los casos de Argentina es decir, me parece que desde, desde el propio imperialismo eh, el derecho está tomando ese, ese, ese rol central no solamente para apoyar a los movimientos sociales como está ocurriendo sino también para echarlos para abajo. ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con, con la presentación. En los temas que vamos a platicar el día de hoy, pues el, el primero es eh, el papel del abogado en las luchas sociales, hegemonía y pluralismo, tiene un poco que ver con lo que estaba comentando. El segundo es hacia una pedagogía crítica del derecho, es decir, si los abogados ya estamos inmersos dentro de los movimientos sociales, yo creo que tenemos que reflexionar sobre cómo nos, nos adentramos en esos procesos. Me eh, parece que la pedagogía crítica y, lo, y, eso, y, y, a, y hacernos valer de otras herramientas nos puede ayudar mucho a tener un mejor papel en, dentro de los movimientos. Después, la estrategia de defensa de construcción del derecho. Ahí ponemos algunos casos, algunas ideas de cómo nos podemos aproximar a, a las luchas sociales. Y bueno, por último, la idea era hacer ejercicio, no sé si de tiempo, pero bueno, eh, seguramente habrá algunos si seminarios permanentes, en alguna ocasión habrá oportunidad de trabajar más en la parte más práctica, eh, sobre todo considerando, yo eh, en la Facultad de Derecho nunca tuve espacios como estos, eh, no hay, me parece que en otras, en otras carreras, psicología social, trabajo social, cuando, cuando los, los profesionistas tienen que acudir a las comunidades a poner su conocimiento, tienen sus materias de prácticas en el campo, ¿no? y los abogados no tienen materias de prácticas en el campo, sobre todo porque la formación de las facultades es estrictamente pues, civilista, de, de derecho privado, etc. Está un poco aislado los otros derechos, y pues no tenemos nada de eso. ¿no? Entonces, me parece importante también en estos espacios reflexionar sobre cómo podemos hacer que existan esos ejercicios. Bien, entonces, para empezar... Ya lo habían platicado, creo que tuvieron una sesión de crítica jurídica, también eh, Claudia lo mencionó en alguna sesión, pero en general podemos pensar que el derecho es un discurso, ¿no? está contenido en textos, que tiene los siguientes criterios principalmente, que son prescripciones que amenazan con la violencia y que son producidas por ciertos funcionarios autorizados conforme a sus propios sistemas de producción de normas. ese es lo que podemos decir, que eso figurir, configuraría el derecho pues, eh, estatal, eh, principalmente, pero vamos a ver algunas particularidades. Entonces, este derecho hegemónico eh, tiene un sentido de lo que debe ser, expresa un sentido de lo que debe ser, pero también expresa un sentido ideológico. Es decir, una norma no solo expresa ese deber ser, sino a veces también tiene un contenido político que está pues, connotado en la propia norma. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando... Eh, esto lo estoy sacando de Oscar Correa, principalmente... Cuando, cuando se habla de que en el derecho laboral de que el salario es la remuneración que recibe un trabajador por su trabajo eh, realmente si nos vamos desde una postura marxista se sabe que pues, el, el patrón no está pagando exactamente la retribución equivalente por su trabajo sino que se está quedando con la parte de su plusvalía sin embargo la norma jurídica nos dice tal cual hay un artículo en la ley federal del trabajo que dice el salario es la remuneración que recibe un trabajador por su trabajo. ¿no? Entonces ahí tenemos los dos sentidos, que es el sentido que está estableciendo el texto de la norma, pero también hay un sentido ideológico, está ocultando algo, está ocultando una cierta realidad. ¿no? Y esto pues, nos lleva a pensar también que hay individuos que ven al Estado como algo no común, algo no ordinario, perteneciente a otra realidad. Eh, si ustedes alguna vez hacen el ejercicio en algún pueblo indígena, con algún movimiento social, Preguntar tal cual, y les preguntan, oigan ustedes, ¿para qué es el derecho? Por lo general, pues, las respuestas van a ser como un sistema pues, o de opresión o de violencia, se van a expresar en sentido negativo, precisamente porque por lo, cuando hablamos de derecho pues, nos estamos refiriendo al sistema hegemónico, al derecho que produce el Estado y al derecho que aplica el Estado. Bueno, el derecho pues, es un lenguaje, es una, y, es, y sobre todo esta ideología jurídica se transmite a través de las facultades de Derecho. Entonces, nosotros cuando estudiamos en las facultades de Derecho como estudiantes de eh, abogados, para ser abogados, nos transmiten todas estas ideas de que es el derecho hegemónico, es el derecho estatal, es el único, eh, relegando cualquier otra forma de producción normativa, eh, haciéndonos ver a nosotros como especialistas de la interpretación y aplicación de las normas, es decir, el abogado es el que tiene un conocimiento especializado que le permite hablar solo a él, en los mismos términos del derecho estatal. ¿no? Entonces, sí nos pone nosotros en una jerarquía social eh, respecto al resto de la población, porque nosotros te tenemos esa capacidad o nos forman para poder hablar el derecho del Estado. ¿no? Y eso tiene consecuencias en, en varios aspectos. ¿no? Entonces, ¿cómo se enseña ese, ese derecho en las aulas? Pues es un, es un derecho eh, eh, predominante, es un modelo tradicional o bancario, como lo menciona por un que es, eh, pues, que solo estamos recibiendo el conocimiento, no estamos participando en mayor no intercambio de saberes. Es una pedagogía heteroestructurante que tiene pues, algunas consecuencias. El profesor es el centro de enseñanza, eh, se traduce en la reproducción de un cierto sistema político de carácter autoritario. Nos enseñan que hay una, por lo general, nos enseñan que hay una, una, una aplicación correcta de las normas. ¿no? Es decir, eh, el derecho al. al eh, los derechos civiles, los derechos laborales, etcétera, pues todos llegan a ser interpretados finalmente por una autoridad última, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces esa es la forma correcta de interpretar las normas. A mí cuando me preguntan, por lo general, las organizaciones sociales, como ¿cuál es la forma correcta de entender un derecho? ¿Qué es el derecho a la consulta? O, o lo que estamos platicando hace rato, ¿cuándo es aplicable el derecho a la consulta? ¿no? Y, los, y los ejemplos concretos. Yo me veo imposibilitado para determinar si es, si es aplicable o no, porque no lo podemos ver solamente desde el ámbito normativo. Es decir, para que un derecho sea ejercido y sea vivido y sea aplicado, hay una serie de, de otras motivaciones que exceden de lo, de lo estrictamente normativo. Es decir, a veces para que un derecho se gane, depende de la, de la capacidad política de la organización social que lo está demandando, de la debilidad del Estado en ese momento. Es decir, hay un contexto social que hace que vayan avanzando los derechos. Entonces, yo también he ido modificando mi, mi propia visión del derecho, yo también a veces tenía una, una visión un poco más estricta respecto a si es aplicable o no un derecho a cierta situación, por lo que vi en la facultad de Derecho. Pero ya estando en el movimiento social se da cuenta uno que el derecho es, es muy flexible, y es muy flexible dependiendo de una serie de contextos que... Pues se van, eh, eh, que no tienen que ver con el derecho, sino con aspectos sociales, políticos, etc. ¿no? Pero bueno, lo que aprendemos en las facultades es eso. Eh, es, nos enseñan un enfoque positivista de carácter kelseniano, ¿no? es un enfoque eh, pues, eh, enfocado principalmente en la norma, y, y nos hace ver al derecho como un producto apolítico, atemporal y a histórico, ¿no? que no se vincula con otras disciplinas. Y bueno, si entonces vamos aprendiendo eso y, y el derecho es un lenguaje que es transmitido en las aulas, pues nosotros como abogados terminamos reproduciendo, retransmitiendo ese mensaje muchas veces en la propia sociedad. Entonces, esto genera un, una especie de tipología o un estereotipo más bien de lo que significa ser abogado. Yo pongo esta silueta que vemos aquí. Ustedes que ven ahí. un abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene el traje, eh, porque está relacionada a la idea... También puede ser, exactamente, ¿no? Pero por lo general, por un prejuicio, ¿no? Sabemos que el abogado lo identificamos con ciertas formalidades, no un traje, eh, me cuesta trabajo ver, pero bueno... Últimamente me cuesta trabajo entenderlo, pero con la balanza de la justicia, como se representaba en un lado los sentidos de justicia, etc. ¿no? Y, por ejemplo, ¿ustedes qué esperan de un abogado? ¿Qué, qué funciones tiene un abogado? ¿Ustedes qué, qué consideran? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué funciones tiene la sociedad en general? Pues un abogado debería solucionar problemáticas. Sí, solucionar problemáticas. Ajá, de una manera profesional. ¿Alguien más? Defender mi derecho. ¿Defender derechos? Buscar no es no, la justicia. Buscar la justicia. Defender la ley y el Estado de Derecho. Exacto, también. Exactamente, no es lo mismo defender la justicia. ¿La justicia por los derechos? o la ley, la ley y el, el estado, estado de Derecho. Entonces, todos tenemos concepciones muy uh -huh. distintas, pero más o menos van encaminadas a que el abogado pues le estamos dando, él, él es el defensor, ¿sabes? O sea, todos estamos planteando que el abogado es el defensor de un derecho de la justicia o de la ley. Tiene una posición privilegiada dentro del orden social. ¿sí? Y esa posición eh, privilegiada, eh, esto lo, lo retomo de un libro de Pierre Bourdieu, que se llama, eh, Poder, Estado y Derecho, que, que habla sobre el papel del abogado eh, en la sociedad en general, y entonces, ¿qué, qué, qué, qué hacemos cuando le damos ese papel al abogado y con toda esta formación que ha llevado de la Facultad de Derecho? Pues hacemos que el sistema de normas jurídicas aparezca a aquellos que lo imponen, incluso a aquellos que lo sufren, como totalmente independiente de las relaciones de fuerza que sancionan y causan. ¿no? Hay un desfase entre la visión profana de quien va a convertirse en justiciable, al que vamos a defender, es decir, un cliente, y la visión especializada del experto, el juez, el abogado, el asesor jurídico, etc., y eso no tiene nada accidental, dicho nivel es constitutivo de una relación de poder que funda dos sistemas de diferentes presupuestos, de intenciones expresivas, en una palabra, dos visiones del mundo. Entonces, cuando nosotros nombramos al abogado como el defensor de los derechos, pues sí estamos estableciendo una cierta jerarquía entre el abogado y las demás personas, estamos estableciendo una relación de poder. Y el campo jurídico instala un monopolio de profesionales en la profesión y comercialización de esta categoría particular de productos que son los servicios jurídicos. La competencia jurídica es un poder específico que permite controlar el acceso al campo jurídico determinando los conflictos que merecen entrar en él y la forma específica que deben revestir para constituirse en debates propiamente jurídicos. ¿Quién decide? ¿Qué conflictos entran dentro del derecho a la consulta? ¿Los abogados especializados o los pueblos organizados? Es una pregunta interesante. ¿O quién decide cuál es el derecho que se tiene que reclamar en un proceso eh, social? Porque creo que lo mencionó Raimundo en, en una sesión pasada, que decía, bueno, es que yo veo que en muchas ONGs están usando mucho el derecho a la consulta. ¿no? Y es verdad. Pero ¿quién lo está decidiendo eso? ¿Lo está decidiendo la defensa jurídica? ¿Quién está diciendo cuál es el derecho que se tiene que aplicar? ¿La defensa jurídica o el movimiento social? Vamos a mencionar ahorita algunos casos en los que se va como eh, viendo esa relación. Y bueno, frente a eso, pues, lo, la, la propuesta es eh, pues, construir otra forma, tanto de la práctica profesional como del entendimiento del derecho. Eh, hay, un, hay un libro muy bonito que se llama El derecho que nace del pueblo, es un clásico para los eh, juristas o, o abogados que, que hablan sobre, sobre estos temas eh, de Jesús Antonio de la Torre Rangel que bueno que él plantea que, bueno, que precisamente desde los grupos que reclaman la vigencia real de sus derechos como nuevos sujetos sociales es ahí donde pueden hacer una juridicidad alternativa, el otro derecho como pluralismo jurídico, es decir de la propia lucha y de los propios sujetos, que son los sujetos de la historia, son los pueblos organizados, no los abogados. La lucha reivindicatoria de los indios antepone para sus derechos el ser distinto, su ser otro frente al dominador y su publicidad, la publicidad que todos pretendan imponerles. El apelar a un derecho ancestral y un derecho que rompa con la lógica de la publicidad de la modernidad, no es por considerar esos derechos como un valor intrínseco inmanente, sino solo en cuanto que representan un inicio de distinción a favor de ellos como el otro. ¿No? Reconocer como el otro, que es lo que mencionaban también, al final reconocer como el otro al, al, al, a los sujetos es el principio de la posibilidad de construir otro derecho. Y es el principio pues, del, del, del pluralismo jurídico. Otra cita que es pensar el derecho como un bien común. Hay un libro también muy bonito que se llama De Hugo Matei, que, sobre, que habla sobre los bienes comunes. Y, en esta, y me parece que hay, un, hay una frase ahí muy interesante que plantea que el derecho también puede ser visto como un bien común. En la medida que el derecho surge a partir de los conflictos sociales, de los propios procesos, de la interrelación entre individuos, el, los pueblos, etc. Entonces dice el derecho de, de cualquier comunidad puede verse como un bien común, al mismo tiempo objetivo y subjetivo, pertenece a la comunidad porque emana de sus conflictos sociales. Eso también es otra forma de entender el derecho. Es decir, el derecho se puede ir creando por las propias comunidades, lo van creando en, en, en sus propios procesos de lucha, de reivindicación de justicia, etc. Entonces, teniendo esto como marco, eh, la, la propuesta es que pues, los abogados empecemos a formarnos en otras materias, eh, Principalmente en los temas que tengan que ver con pedagogía popular. Creo que acercarnos a la pedagogía popular nos puede permitir tener otra visión y acercarnos de forma distinta a los procesos sociales, o al menos teniendo en cuenta que nosotros como abogados ya partimos de una cierta relación de poder, por todo el contexto social del cual se crean los abogados. Entonces... Una aproximación desde la pedagogía es partir de la educación popular con un modelo adecuado para educar en materia de derechos humanos. Esto significa reconocer el protagonismo y el potencial transformador de cada persona, considerando a los educandos, a los educandos como sujetos de su propia liberación. De esa forma no se habla de transmisión, sino de intercambio de saberes y de respeto a las diferencias, en el educador es también educado y educando es igualmente educado, al estar ambos mediados por el mundo. Estas son las ideas de Pablo Freire. Están retomadas también en un libro eh, de Antonio Carlos Borner que es sobre una introducción a la, a la crítica jurídica en Latinoamérica, que es, es reciente. Les eh, pues voy a platicar en este punto de qué forma eh, he intentado, en lo personal, transformar mi misión como abogado hacia este, aplicar este tipo de, de técnicas. En el pueblo de San Pablo, Atlazalpa, en el Estado de México, es este es pueblo del Ayuntamiento de Chalco, ahí pues se está construyendo un, unas minas, que son minas que están sirviendo para la construcción del aeropuerto. Es decir, el aeropuerto no solo está afectando a los pueblos cercanos, sino que en el Estado de México están construyendo muchos de, de estos proyectos extractivos pues, para eh, poder terminar su construcción. Entonces, ahí pues me llamaron para apoyar en, en, en empezar a establecer quizás una estrategia legal que tuviera que ver con detener ese proceso de la mina. Y lo primero que ellos querían ver es si ellos son pueblos originarios, ¿no? plantearlo en términos de derecho, porque ellos veían las leyes estatales y demás, y decíamos es que nosotros no vemos que San Pablo Tlazalpan sea un pueblo indígena, no, no estamos reconocidos. Nosotros sabemos, tenemos nociones que somos un pueblo indígena, pero no estamos reconocidos por el Estado. Entonces ahí la estrategia que eh, utilicé fue eh, dar un taller, pero, lo, pero no lo planteé desde los derechos humanos que en el inicio. Yo he visto muchos talleres en pueblos, incluso alguna vez lo di, en el cual la postura inicial es llegar al pueblo indígena y decir, bueno, ustedes son un pueblo, vamos a hablarles de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces empieza uno no, pues el derecho a la libre determinación, derecho al territorio, derecho a la consulta, la autonomía, etcétera, y están contenidos en estos tratados internacionales, y uno hace la exposición y ya queda, ¿no? ya, ya quedamos con nuestra exposición de qué son los derechos de los pueblos indígenas. Aquí lo que hice fue cambiar un poco la situación y preguntar a, a los que estábamos ahí dialogar sobre qué es lo que hacía que ellos se consideraran a sí mismos pueblos indígenas, o qué los hace diferentes de otros pueblos. Entonces todos empezaron a participar, ¿no? pues es que este pueblo se dedica principalmente a los temazcales, este pueblo hace tamales, tiene sus fiestas tradicionales, tenemos estas autoridades tradicionales. Entonces fuimos anotando y acomodando todos esos elementos, en, en alguna, los fuimos estructurando en estas tablas, y es decir, Ah, bueno, pues en materia de identidad, pues encontramos que tenemos estas fiestas. En materia, a lo mejor, de les pregunté, ¿y ustedes qué, qué parte del pueblo reconocen como suya? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué parte de aquí pueden decir, esto es del pueblo? No, pues que el panteón comunitario, que este terreno que está por aquí, incluso el terreno donde está la mina, nosotros lo reconocemos como nuestro, nosotros siempre lo hemos utilizado para las fiestas tradicionales, etc. ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas realmente fuimos construyendo el derecho, pero el derecho ya salió hasta el final. Es decir, ya cuando tuvimos todo ese reconocimiento de ellos mismos, es decir, esto es nuestro y esto, es, eh, esto son nuestras profesiones tradicionales, estas son nuestras autoridades tradicionales y estas no son nuestras fiestas patronales. o Esto es lo que nos identifica como distinto a los demás. Nosotros sabemos que hacemos cosas que no hacen otros pueblos cercanos del Estado de México. Entonces ya al final les mencioné, ah bueno, pues todo esto se puede acomodar, se podría acomodar en derechos. Entonces lo que mencionan ustedes, como que esta parte de este terreno, de su propiedad, eh, el, el cementerio o los lugares donde van a hacer la peregrinación a, a un cerro, pues eso es su procesión ancestral. Y eso está contenido en, en algún derecho. Entonces lo que hice fue tratar de cambiar la forma en la cual se estaba dando eh, ese, ese método no partir el derecho, sino a partir de, de que el sujeto se haga, este, visibilice cuáles son las cosas por las que, que está defendiendo su territorio, y después ya mencionamos el derecho. Eh, incluso salió el tema que, que, que alguna organización está pensionando que, que se podía defender, que no sea la mina con base en el derecho a la consulta. Pero lo que es, de repente estamos en la plática y un señor se levanta y casi siempre para o casi siempre que saca su documento ancestral y dice, no, que desde un título ancestral, que desde la colonia un padre les había otorgado un, sus tierras y entonces esas tierras ya eran suyas, ¿no? donde está la mina. Y ahí entonces uno piensa, es que esto no puede ser aplicación del derecho a la consulta, porque más bien está es hablando en un caso de despojo territorial. Es decir, no hay nada que consultar en este caso, sino más bien, eh, como es un proyecto privado es, es pues, sacarlos de ahí, ¿no? Es como si alguien entrara a su casa y, y se quedara ahí viviendo y, y, y la respuesta del Estado sea, pues te vamos a consultar si estás de acuerdo en que se quede este, la, esta persona aquí en tu casa o no. ¿no? Es lo mismo. Entonces, también eh, verlo desde esa perspectiva permite escuchar muchas opiniones y ampliar el conocimiento respecto a si es derecho a la consulta o es un derecho territorial. Bueno, entonces... No sé cómo vamos a ¿no? Sí, vamos. sí. entonces, eh, bueno, entonces es una aproximación. Estoy dando ideas, ¿no? de la pedagogía puede ser una buena idea. Ahora, situados en el campo de disputa vamos a imaginarnos que estamos en una, en una lucha social. ¿no? Eh, a lo mejor no tenemos que no estar lejos de aquí. Pues, el desarrollo inmobiliario de la ciudad pues, está obligando a muchos a a organizarse con sus vecinos y demás. Y la pregunta por lo general es, bueno, ¿qué hacemos frente a este proyecto que está afectando nuestro territorio? ¿Qué hacemos frente a una petición de un pueblo que quiere organizarse libremente con sus propias elecciones y demás? Yo pongo estos puntos como algunas ideas que se pueden tomar en cuenta cuando estamos situados ya en ese campo de lucha. Es decir, cuando tenemos el problema enfrente, problema territorial o algún pueblo originario. Eh, ¿qué, es lo que, que, qué, ¿Qué tenemos que pensar eh, cuando estamos ahí? el, el Primero, y, y para tener una estrategia exitosa, sobre todo, de eso se trata, ¿no? los presupuestos de la organización, ver quiénes son los sujetos de la lucha, eh, y eso por lo general pues, sí va definiendo cómo vamos construyendo una estrategia para defender, para defender un proyecto de desarrollo es decir, hacer un análisis de los actores sociales que existen en el territorio. También la pedagogía popular nos da muchas herramientas para hacer mapeo de actores y demás y, y poder determinar, ah bueno, este es, este es un proyecto de una empresa privada, esta empresa privada tiene otras relaciones con otras empresas internacionales, o es una empresa aislada quizás, en el propio territorio, ¿a quién va a afectar este, este, este, este, este proyecto de desarrollo? Por ejemplo, si es una plaza comercial que se hace, que está pasando en los pueblos originarios de la Ciudad de México, pues están los pequeños comerciantes, digamos, los mercados públicos. Ellos se convierten en los primeros aliados siempre ¿no? eh, contra un proyecto de una plaza comercial. Las personas que viven alrededor del proyecto de desarrollo. Es decir, podemos hacer ese análisis de actores junto con la propia comunidad y ir determinando cuáles son los puntos que nos pueden ayudar a construir una fuerza social que logre sustentar ese, ese movimiento o, ese, o esa defensa en los términos jurídicos. Es algo bien sabido, siempre se repite que pues, eh, un movimiento, una demanda, pues, es, es muy débil si no cuenta con una base social. Y entonces, pues, esa base social se construye a partir de los actores sociales que están en lucha y los que se pueden ver directamente afectados eh, por ese proceso, que pues, son los primeros por los que. Eh, uno acude. Segundo, el contexto de la lucha social también determina eh, muchas cosas, o sea casos que se han ganado en la Suprema Corte o en los tribunales, pues dependen también de un contexto, ¿no? eh, de, de un contexto general de, de, de, de la sociedad. Eh, me parece que por ejemplo el caso que mencionaron de la tribu Yaqui que fue el primero, que es uno de los pioneros que se ganó en, en materia. Eh, de derecho a la consulta pues fue ampliamente apoyado por organizaciones de la sociedad civil, una comunidad fuertemente organizada y también por la Suprema Corte pues, a veces mide cómo, cómo se está desarrollando esto, por, eh, otro ejemplo, en el caso de Cherán, o sea, lo de Cherán estoy seguro que no hubiera pasado si la comunidad no hubiera salido a las calles a manifestarse en marchas multitudinarias, exigiendo sus derechos en un inicio al Instituto Electoral de Michoacán, es decir, hubo una amplia base social que permite que el derecho se flexibilice un poco, que se mueva un poco del lado de los movimientos populares. Entonces, hay un contexto de la lucha social y tampoco se hubiera dado incluso sin la reforma del 2011, lo que pasó en Cherán. es decir, hubo un contexto que permitió que eso avanzara. Identificar las afectaciones percibidas en un caso concreto también es muy importante, que son afectaciones que se perciben en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos. Eso también nos permite visualizar como por dónde entrar el tema, la ideología del discurso opositor. También es, es importante ver desde dónde está partiendo quien está eh, promoviendo el proyecto de desarrollo. Y lo promueve como eh, un proyecto eh, pues, empresarial del libre mercado, del bien común, por lo general los proyectos de desarrollo se plantean en esos términos, ¿no? estamos hablando del bien común, estamos hablando del desarrollo, estamos hablando del progreso, pero hay que identificarlo, hay que identificar quién lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo, porque la lucha del, del discursiva también es muy relevante en, en los procesos sociales, como lo mencionaba en la primera ponencia, hay contradicciones al interior de los pueblos es decir, eh, los pueblos no son unidades monolíticas así como hay personas que pueden oponerse a un proyecto de desarrollo en el mismo pueblo que sean originarios indígenas hay personas que van a estar a favor de ese proyecto de desarrollo ¿no? porque las empresas tienen otros mecanismos para entrar en el territorio pueden eh, tienen también psicólogos sociales tienen antropólogos tienen sociólogos que van encontrando las maneras de ir convenciendo a las personas de por qué su proyecto es viable entonces, eso también es algo importantísimo de tomar en cuenta siempre. ¿Desde dónde está partiendo el, el, el, el promovente del proyecto y qué mecanismos concretos está haciendo para adueñarse del territorio? A mí algo que siempre me ha preocupado mucho es cuando organizaciones de la sociedad civil o académicos o investigadores acuden a los territorios a hacer estudios, por ejemplo, estudios sociológicos, antropológicos, Siempre los tomo con mucha reserva, yo sé que hay personas que lo hacen de buena fe y son de confianza, pero muchas veces esos estudios terminan en los propios proyectos extractivos. ¿no? terminan funcionando la academia para el otro lado, entonces esas cuestiones también son muy importantes de identificar. ¿Cómo se ide Eso tiene que ver con el 5, cómo se manifiesta la ideología del derecho, o el discurso opositor en el territorio, es decir... ¿Qué está entendiendo los opositores por el derecho al territorio, el derecho a la consulta? Creo que también lo mencionaron en alguna ocasión. Los opositores pueden ser todos los que promueven procesos extractivos. Y por alguna razón todos ellos están de acuerdo en que, que se tiene que aprobar una ley de consulta en el país. Creo que puede ser más favorable. Hay una gran presión empresarial para aprobar una ley general de consulta. Y bueno, y construir a partir de, de las nociones de equidad y del, del diálogo una respuesta frente al proyecto de desarrollo. Esto significa que sea el propio movimiento quien decida cómo se va a llevar a cabo la lucha. Eh, otro caso. Hace el año pasado, a inicio del año pasado, en eh, una comunidad eh, de Aromara, Chihuahua, ganaron un caso que se supone que fue el primer caso en el que se planteó. De derechos territoriales la, de Huesotachi. ¿no? Eh, ahí fue porque la comunidad indígena pues, llevaron los abogados, plantearon varias propuestas, y la comunidad indígena y, y, y, y entre esas propuestas pues era eh, convertirse en ejidatarios o comuneros para poder hacer valer sus derechos agrarios y, re, y reivindicar esas tierras que eran en su posición porque querían hacer un proyecto turístico, un proyecto hotelero. En, en, en su territorio entonces lo que ellos, los indígenas la comunidad indígena mencionó que ellos no querían ser ejidatarios comuneros entonces los abogados tuvieron que buscar otra forma de hacerlo y lo que hicieron fue un juicio civil juicio de capión, prescripción positiva reclamar que ellos tenían la posesión continua, pacífica, de buena fe eh, por más de 10 años eh, en ese territorio y que se les debía reconocer esa posesión para darles sus derechos de propiedad sobre ese predio. Entonces lo reclamaron de esa forma. Pero eso fue atendiendo a la necesidad del movimiento social. El movimiento social dijo, nosotros no queremos ser comunidad de giratarios. Y entonces los abogados buscan la manera y ganaron el caso. Lo ganaron con sus eh, eh, reservas, porque ellos estaban reclamando más terreno del que finalmente les dieron en la sentencia. Es, es lo último que ellos... Okay. No, no ganaron la totalidad de los terrenos que estaban en disputa esa es una Otra, otro, otro caso que tengo conocimiento donde se, se atiende al, al movimiento social es el caso de la comunidad eh, de Pichá.